Vamos a buscar las frases equivalentes. Empezamos. Voy a casarme el año que viene. La frase equivalente es... Contraeré matrimonio en breve. La siguiente frase. Se ha puesto a pintar la casa. La frase equivalente es... Ha empezado a dar color a las paredes vamos a ver esta vuelve a llover vamos a buscar esta sería la frase ha empeorado el tiempo otra vez siguiente ha dejado de fumar la frase equivalente es Ya no consume tabaco. Vamos con esta. Acaba de vestirme en ese momento. La frase equivalente es Había terminado de ponerme ropa justo antes. Vamos con la siguiente. Llevo tres meses sin salir de casa. La frase correcta y equivalente sería Hace tiempo que no piso la calle. Sigo asistiendo a la universidad. La frase equivalente es no he dejado mis estudios superiores. Muy bien. Seguimos. Tengo leídos por encima tres temas. La frase equivalente es... Ya he ojeado parte del material de estudio. Vamos a por la penúltima. Vuelvo a ir a ese curso... La frase equivalente es, asisto de nuevo a clases. Y por último, acaba de empezar la película hace un momento que comenzó la proyección.